Gracias por vuestra asistencia. Ya sabéis que esta rueda de prensa queremos centrarla en el incumplimiento por parte del Gobierno de Azcón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si habréis estado vosotros al tanto de, del Festival ECOCINE, ¿no? En el ECOCINE hemos visto documentales sobre la emergencia climática de que luego te, te ponen, te dejan un po, un po, por lo menos un poco preocupados, ¿no? por aquello de que muchos estudios científicos apuntan a la irreversibilidad del cambio climático y otros apuntan a que es un hecho científico que nos encontramos ya ante la sexta extinción de, de especies en el planeta. ¿no? Esto exigiría, que cuando hablamos de emergencia climática, exigiéramos a las instituciones un esfuerzo de responsabilidad, que es precisamente lo que no estamos viendo por parte del Gobierno de Azcón. Eh, hablar de políticas de medio ambiente en un, con un gobierno que su modelo de ciudad está centrado en políticas económicas propias del siglo pasado, fracasadas, basadas en el ladrillo, en la burbuja inmobiliaria, en la gestión de, de vivienda de vivienda a carácter privado o en la especulación por parte de fondos de inversión de espacios como, por ejemplo, el hospital privado a través de la venta de suelo público o bien de, de pontoneros… ...ponen de manifiesto que bajo ese modelo de ciudad... ...que decimos fracasado por, por la burbuja inmobiliaria... Que, ...que causó en el pasado siglo y principio de este... ...pensamos que es una grave irresponsabilidad institucional... ...con los retos que tenemos por delante. Ya hemos visto y llevamos denunciando durante dos años... ...que no hay una dirección política por parte de, del área de medio ambiente... ...que se ha visto desmantelada de, de forma radical... No hay, por tanto, una visión estratégica ni hay unas políticas que impliquen a la ciudadanía en un reto tan importante como este que debemos afrontar políticos y ciudadanos. Cuando hablamos de incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues nos lo encontramos en la propia visión, pues por ejemplo, sobre la inclusión y sostenibilidad de las ciudades. no. Hablar, por ejemplo, de los planes de barrio ...y de la importancia que tiene de acometer políticas de movilidad en los barrios... ...que la gente eh, no tenga necesidad de trasladarse al centro... ...porque tenga su propia vida en los barrios donde puedan eh, consumir... ...donde puedan estar también en espacios de ocio o de convivencia... ...implicaría también pues, que las supermanzanas fuera algo que se fuera implementando allí... ...al igual que, que la red de carriles bici se fuera implementando también... Observamos en materia de comercio también cómo, por un lado, se habla mucho de pequeño comercio y de digitalización, pero, por otro lado, se habla poco de cómo las grandes superficies como Picolín, el Aulet Torre Village, ha supuesto, de alguna forma, un ataque frontal a la supervivencia de, del pequeño comercio. En materia de consumo y de producción sostenibles, pues ahí estamos viendo la paralización de… Pues de la marca Huerta de Zaragoza, sobre la que venimos insistiendo desde hace tiempo, que, contribuir, que contribuiría al consumo, eh, bueno, por, eh, por parte de nuestros ciudadanos, de, de, de, de producto de proximidad y ecológico. Y, por otro lado, la importancia que tiene impulsar la huerta de las fuentes. ¿no? Se, habla una, se habla ahora otra uno, una vez más de abrir el Plan General de Ordenación Urbana y nos da mucho miedo que esto suponga más especulación, más presión sobre terreno fértil y más eh, presión especulativa para construcción de viviendas cuando, si estamos analizando la emergencia climática, la, la construcción de viviendas genera, genera un coste energético altísimo, es decir, es mucho más conveniente pensar en poner vivienda vacía en el mercado de alquiler, ponerla en, en el mercado de alquiler para su disfrute. Estamos viendo eh, cómo hay muchas políticas de tipo cortoplacista, y ahí lo estamos viendo, ¿no? cuando vemos eh, la, eh, las flores, eh, la política está de estética... De, de, de, de plantación de flores se olvida que en materia de emergencia climática hay que andar con una visión mucho más profunda y de medio o largo plazo ¿no? el plan de la estepa o el plan de la infraestructura verde, cuando se habla también de la plantación de 100.000 árboles debería contemplar ¿eh? su desarrollo y su implementación para, que, para, para tener una visión de hacia dónde vamos a medio y largo plazo en materia de conservación de, de ecosistemas eh, en materia de energía, en materia de energía eh, no se ha avanzado nada en una empresa municipal de energía. Ya sabéis que nuestra visión es de descentralización del sistema eléctrico, de, auto, de potenciar el autoconsumo y para eso eh, lo lógico sería que el ayuntamiento se proveyera de una empresa municipal. El ¿Cómo ser autosuficientes en materia de energía sin poner la gestión de, de estas energías renovables en manos de empresas privadas? que a la larga eh, pues bueno, van a ir, a, obviamente, a obtener una rentabilidad económica, pero que no va a facilitar que los ciudadanos puedan eh, ser los directos beneficiarios de ese autoconsumo y de esa autosuficiencia energética. Estamos viendo en materia del agua, por ejemplo, el, el problema de que la depuradora de la cartuja en el 2024 habrá supuesto ya más de 500 millones de euros a los zaragozanos, sin contar el dinero que se nos va a través del impuesto de contaminación de las aguas para, para el Gobierno de la DGA. Y no se está dando ningún avance para... ...para el pase de esta depuradora a una gestión directa... ...porque se ha visto que es claramente ineficiente... ...se ha visto que desde el punto de vista económico... ...esta depuradora nos cuesta el metro cúbico de agua... ...el doble que una depuradora más pequeña... ...que lo cual no es lógico, como la de la Almozara. ¿no? Estamos viendo eh, en materia del agua también... ...una defensa por la red de agua pública... ...del ciclo integral del agua... ...y el ciclo integral del agua quiere decir que no tiene ningún sentido que nuestro Ayuntamiento esté por un lado el abastecimiento de agua en unas instancias administrativas y en otras la depuración en ecociudad. Es decir, el ciclo integral del agua debería ser tratado de forma eh, integral por parte del de, Ayuntamiento. En definitiva, y por, y por resumir, pues eh, las medidas que planteamos son algunas que ya vienen de, de las que implementamos en la anterior corporación. Eh, criticamos al, al Gobierno del alcalde Azcón que está viviendo en gran parte de las rentas, ahora está haciendo mucha propaganda y publicidad de medidas que ha alcanzado la ciudad, pero que no las habría alcanzado si estas políticas no hubieran sido implementadas hace años, pero también nuevas medidas, ¿no? Cuando hablamos de ...del plan de movilidad urbana que está ahí en un cajón... ...pensamos que es importante el, el que se lo tome en serio este gobierno... ...cuando hablamos de la estrategia de calidad del, del aire también... ...esos son proyectos que estaban ahí... ...al igual que los planes de barrio de anteriores corporaciones... ...pero hablamos también de algo novedoso como puede ser... Un, ...empresas públicas eh, donde todo lo relacionado con la movilidad... ...pues estamos hablando de, de, de, de bicicletas, de parkings, de... Del, de la, del tranvía, de la línea 2 del tranvía, por ejemplo, cómo podemos implementarlo. No? En materia de movilidad hay que hablar de Zaragoza Centro, un, un gran espacio dentro de la ciudad de reducción drástica de, de emisiones contaminantes de vehículo privado. Estamos hablando de, de, de, de implementación de los carriles bici que han estado radicalmente paralizados en estos dos años y estamos hablando de la línea 2 del tranvía, ¿no? De la línea dos del tranvía, ¿no? Y en materia de, de agua, ya os, ya, hemos, ya os hemos comentado, ¿no? obviamente, esa gestión pública directa de la, de, la de, de la depuración y del ciclo integral del agua y que, de alguna forma, todas aquellas eh, cuestiones que han estado en un cajón por parte de este Gobierno, pues a la vista de los objetivos de desarrollo sostenible, pues, sean implementadas y que se deje de tanta propaganda, de tanta ocurrencia ¿eh? en la que bueno, se pretende quedar bien pero el problema de emergencia climática implica una mayor responsabilidad institucional, obviamente coordinándose con el Gobierno central y el Gobierno autonómico, pero implica responsabilidad, implica proyección estratégica, implica coparticipación de la ciudadanía para poder afrontarla. ¿no? Y las ciudades son muy vulnerables en esta situación de emergencia climática y para ello todo lo que tiene que ver con... Las necesidades básicas o los bienes comunes básicos como el agua, la energía, la alimentación, la movilidad deben ser el centro de atención de cualquier gobierno que quiera ser eh, mínimamente diligente con este afrontar el, el cambio climático.